La, hoy, la carrera urbana no pues la verdad que sí estamos fenomenal y acaba de terminar ahora mismo y han empezado los, los más pequeños y una gran afluencia que desde lo que de lo que se trata ¿Cuántos participantes? Pues mira, hemos tenido, yo no te lo puedo decir con seguridad todavía, pero entre los 800 y 1000 en total. Y la verdad que gracias al buen tiempo que también tenemos, pues va transcurriendo todo con una normalidad y, y fantástico. Se han apuntado mucha gente, ¿no? Eh? Sí, sí, esto, esta carrera siempre... ...siempre es motivo de que la gente se mueva... ...estamos esperando durante todo el año que esto llegue... ...y con muchas ganas y, y como te vengo diciendo... ...aparte de los que han estado eh, participando... ...tenemos mucha influencia de público en el Paso Marítimo. ¿Qué recorrido hacéis, cuántos kilómetros recorrido? Pues mira, son cinco kilómetros... ...cinco kilómetros los más grandes... Eh, ...que es toda la vuelta, digamos, del paseo... ...y aparte también pues los más pequeños pues serían 2.500... ...acaba de llegar Javier Mérida ahora mismo que, que te pueda hablar con más, con más ideas... ...porque él ha sido uno de los participantes. Sí, la verdad que sí, que las inscripciones se cerraron el viernes con 600 inscritos... Pero durante todo el fin de semana y esta mañana hemos llegado a los 800. La verdad que, que es una, una respuesta impresionante. Dar las gracias al club del Timo San Pedro por su paciencia, por, por bueno, pues por realizar esta prueba en la que es un gusto colaborar, colaborar con ellos y disfrutar de una mañana impresionante, aunque no sea en el recorrido de siempre. Pero bueno, la verdad que tenemos un paseo marítimo increíble, el recorrido es más llano y más rápido. Y bueno, eh, la verdad que eh, agradecer a, a todos los participantes, a Araman que están colaborando con una barra, un arroz solidario que van a hacer que están haciendo ya y, y dar las gracias a todos los participantes al Club de San Pedro, los servicios operativos, policía a todas las personas que, que han hecho posible este evento Es un evento además, digamos, familiar porque si primero han competido padres ahora, por ejemplo, diferentes categorías, los hijos también Claro, viene un, un, un evento familiar en el que a primera hora ...corren los padres, una vez que llegan los padres... ...corren los niños y da tiempo a los niños a ver a los padres... ...los padres ver a sus niños... ...y es una manera de echar la mañana aquí en el Paseo Marítimo de San Pedro... ...en familia, con amigos, todo el, el atletismo y todo el deporte de marbellí... san pedreño es una familia y es un gusto poder coincidir y, y disfrutar esta mañana. Eh, vamos a dar la salida a la categoría... Eh, ...que lo voy a mirar... Alevín, ...Alevín masculino y femenino... ...yo soy Tony García... Sí, soy el presidente del club San Pedro Litismo. Bueno, pues el objetivo es colaborar con, con otro, otros clubes deportivos, otras asociaciones y poner que, que se nos vea un poquito que somos una asociación de adicciones y que queremos colaborar con todos los, todos los clubes que quieran o tengan pensamiento de hacer una carrera, una paella, una barbacoa, lo que sea, nosotros colaboramos con ellos y animamos un poquito el tema de la comida. El deporte es fundamental para evitar precisamente las adiciones. Hombre, el deporte es fundamental, el deporte es lo más importante que tiene para que no recaiga la gente que está con nosotros en las adiciones y la gente que no está con nosotros pues la está preveniendo. Gracias este arroz pues está para unas 200 personas más o menos, 200 y después tenemos el otro preparado allí también para otras 150 más o menos también, de arroz pues tenemos 30 kilos de arroz aquí preparado para hacer, ahora mismo hemos echado 15 nada más, esperamos gastar los otros 15, bueno tenemos tenemos 15 kilos de pinchitos, tenemos 10 kilos de filetes, tenemos, ya le digo, la, la ropa a la 300, aquí tenemos de todo para comer y para beber. Ya, pues la por lo que hacéis. Muchísimas gracias. Y a vosotros. Hasta luego. La robé, o no? Está bueno, ¿no? ¿Está, está rico, ¿no? Eso va a estar fenómeno. Eso va a estar fenómeno. Si no, está bueno es para matarlo. niñas nacidas en los años 2013 y 2014 van a correr mil metros vamos que todos se vayan acercando a la línea de salida en el arco celeste del ayuntamiento de marbella y le vamos a explicar cómo se han recorrido y ya están llegando por aquí los alevines 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 548, 584, 525, 388, 421, 432, y cuatro trescientos y 342, 593, 259, 452.